Muy buenas, Andrejor. Hoy eh, os traigo un artículo que he adquirido, el cual nos podrá ayudar en, en nuestras grabaciones con nuestra cámara GoPro, y es eh, un foco de relleno, el cual hemos adquirido por, por Amazon. ¿vale? Es un, esta luz es de vídeo, portátil, resistente al agua, puede pre, eh, proveer de luz de relleno para tomar fotos en la noche, en buceo u otros entornos sin rayos de luz, resistente al agua hasta 40 metros por debajo del agua o sea perfecta para tomar eh, fotos bajo el agua es una linterna también eh, bueno linterna no es una linterna es un foco de relleno que sirve también para submarinismo para los que practiquéis submarinismo pues os vendrá bien un foco de estos tiene tres modos de iluminación ajustable alta energía que dura aproximadamente según el, el, el proveedor 80 minutos ahorro de energía que dura 6 horas y ese, o, ese intermitente que es bueno la luz esta que parpadea se supone que dura 7 horas la capacidad de la batería eh, es de 3,7 voltios de 1900 eh, mil amperios eh, con carga de batería recargable incorporada vale lleva un pequeño conector usb de estos de móvil el cual podéis conectar al, al PC o a un cargador Es eh, compatibilidad con cámaras eh, Con puerto tipo zapata Tales como la GoPro Aero 3.4, 3.2.1 La DSLR, la sj Can, la SJ-4000, la SJ-5000 Cámaras Xiaomi G, cámara Daz, Dazne eh, Cualquier tipo de cámara Porque bueno, son las típicas pinzas estas Puede funcionar con otros accesorios de GoPro como amarre manual, ta, ta, ta. la caja del paquete contiene una pantalla de ancho de 19,9, 20 piezas de bombilla LED, una base, un adaptador de zapata, un agujero de tornillos, de un cuarto, un cable de carga USB y tres difusores de flash, que son tres pantallitas, tres filtros diferentes para cambiar el tipo de luz que queramos en, en cualquier situación, ¿vale? Bueno, pues deciros que en un momento lo, lo abriremos y os lo enseñaré. Nos vemos. Bueno, como podéis comprobar, aquí tenemos una caja. Es una caja que viene bien. Bien robusta, es bastante robusta. Viene con dibujitos, información en inglés y tal. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es abrimos. La caja y sacamos todo su contenido. Una vez que hemos sacado todo su contenido, como podéis comprobar, lo que lleva es un cable para poder cargarla. Lleva también eh, esta pieza que es para poder ponerse a, al foco y poder anclarla a nuestro arnés, eh, eh, casco etc el, el bastoncillo para poder amarrar aquí lleva estos son los tres paquetes de distinta luz o filtros como queráis llamarlo para cambiar la, la calidad de la luz vale Esto es un anclaje también, pues, pues bueno, para, para ponerlo directamente en el, el foco, que no lo había comentado, en una cámara reflex, ¿vale? Aquí pondríamos el foco y esto iría con el, enganchado a la cámara reflex, ¿ok? Pues bueno, a la cámara reflex pues, para que nos pueda ayudar un poquito en tema de iluminación. Y esto es un anclaje de pinza, pues tipo para las cámaras deportivas, GoPro, eh, SJK, etc, etc. Bueno. Este es el foco. Es un foco supuestamente hermético. Como podéis ver lleva dos anclajes. Aquí va anclada la cámara. Y aquí iría anclado. Eh, iría anclado con esta, con esta pieza. Y esta pieza ya iría a la ¿Vale? De todas maneras. Bueno, a ver. Eh, esto es una pestaña para ocultar la batería Que como podéis ver cuesta en abrir porque es hermético Y aquí llevaría ahí llevar el conector USB para poder cargar la batería Esto no se puede quitar, ¿vale? Entonces no intentéis... Volvemos a cerrar y Como podéis ver queda herméticamente eh, deciros que lleva 20 led en, en dos filas y bueno su potencia eh, pone que son 700 lúmenes ¿Vale? es una Sunin, una linterna de mano de mano de luz LED regulable eh, para tercera o sea para buceo 40 metros resistente al agua la energía 20 led de 6 vatios cada uno 700 lúmenes para cámaras deportivas bueno, como había dicho anteriormente, entonces, bueno si le damos una vez se enciende el, el LED más potente si le damos otra, sería el intermedio y si le damos otra sería el que parpadea ok y si le damos otra se apagaría los tipos de filtro que lleva bueno, pues lleva un, un filtro naranja que esto se colocaría tal que así y encenderíamos, vale. No sé si se llega a apreciar el naranja, vale. Luego tenemos el led, un tipo de filtro rosado. introducimos y lo mismo ¿vale? tres modos de intensidad LDC. y luego tiene este filtro que es transparente que supongo que es para proteger que yo lo que voy a hacer va a proteger la... la el cristal de de, de de la linterna vale, pues para protegerlo de golpes de arañazos eh, y que no se nos rompa y que sirva pues un poco de protector ok y ahora pues bueno vamos a montar vamos a montar nuestras piezas y, y montaremos la linterna Monta, digo perdón montaremos el foco a ver este era así veis que se escuche el anclaje montaremos el la GoPro para que lo veáis vale Ahora aquí la GoPro hacemos esto aquí Y Esto ahí, y así quedaría. Como podéis ver, sí que a ver, pesa un poquito, pero bueno, al, al ir en un arnés, eh, al llevarlo en un arnés, yo lo llevo en un arnés y tampoco he pegado al pecho y tampoco se nota tanto. Podéis llevarlo así o podéis girar la imagen de la GoPro y llevarla así, ¿vale? Según como más... Esto ya es como os guste. Espero que os haya gustado este vídeo. También comentaros que su precio eh, a mí me costó 9,90 en, en Amazon, en una oferta que pillé y la aproveché. Evidentemente yo no hago submarinismo, pero sí que cuando salgo con la bici a veces nos encontramos cuevas Y la verdad, para el precio que me ha costado este foco, pues lo puedo aprovechar en esos aspectos Que algún día hago submarinismo, pues ya tengo un foco Pero es un foco que no cuesta mucho Bueno, a mí no me ha costado mucho Su precio actual ahora mismo, si te metes en Amazon y lo buscas, son 15,99 De todas maneras, aquí abajo os dejaré el enlace del foco que yo he comprado también deciros que somos 93 suscriptores que para mí es ya muchísimo estoy estoy súper contento y bueno algunos me dicen es que no tienes casi suscriptores bueno yo me conformo con lo que tengo tampoco esto lo hago un, para tener un canal profesional y tal lo hago pues como hobby porque tengo una cámara me gusta el mountain bike eh, sé de mecánica y todo esto pues me gusta compartirlo y que la gente pues pueda saber lo que yo sé entonces eh, cuando lleguemos a 100 suscriptores que es lo único voy a hacer un vídeo especial el cual crearé una máquina con con, product, con, con cosas que, que voy a adquirir bueno que voy a que ya las tengo pero hasta que no lleguemos a 100 suscriptores evidentemente no puedo hacerlo porque es algo especial y nos ayudará, pues bueno, pues para días muy malos que no podamos salir con la mountain bike, poder entretenernos con esta, con esta, eh, con esta máquina. Entonces lo dicho, las tres cosas más importantes: eh, darle a me gusta, compartir y suscribiros al canal, que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo. Nacidos para el enduro.